Vamos a trabajar con el ejercicio de la clase número 12. El objetivo es agregar funcionalidad al, al anterior, ¿sí? al que estuvimos trabajando en la, en la clase 11. Como pueden ver aquí las, las bibliotecas eh, ya están eh, generadas que no, nos permiten organizar un poquito mejor nuestro código y vamos a ver de qué se trata la funcionalidad que nos piden agregar. En el ejercicio anterior solamente listábamos eh, sin ordenar y luego llamábamos a una función que ordenaba y volvíamos a, a, a listar a mano. ¿sí? En este caso se nos pide realizar un solo listado de los datos ordenados por los siguientes criterios. Por descripción de manera descendente y en el caso de que la descripción sea igual por cantidad de manera ascendente. Luego otro requerimiento que tenemos es informar. Tenemos que informar los datos de los productos de menor importe. ¿Qué quiere decir esto? Que si existiesen dos productos que tienen, que coinciden en, en ser el menor importe, ¿sí? debemos mostrar el, los datos de esos dos, tres, cuatro o cinco. Si tuviésemos 50 productos y los 50 tuviesen el mismo valor, todos serían el producto de menor importe y por otro lado nos piden mostrar los datos de los productos que superan el valor de precio promedio ¿sí? por lo tanto debiéramos conocer el, el precio promedio para para ver qué productos están por encima de eso y el punto número 7 nos pide minimizar o sea realizar la cantidad de funciones necesarias a efectos de que el main quede lo más chico posible bien recuerdan el objetivo original teníamos un comercio que necesitaba administrar sus productos y para ello se debía realizar un programa cada uno de los datos de, del producto eh, eran los siguientes, así que ya estamos en, en condiciones de, de empezar a trabajar. Para poder achicar un poco el código, agregamos algunas funciones a lo que ya teníamos. Por ejemplo, nosotros en el ejercicio anterior, cuando ordenábamos el array, eh, lo ordenábamos eh, dentro del main. En este caso vamos a hacer una, una función que ya realiza el, el ordenamiento. Eso nos va, nos va a sacar un poquito de código. Otra función de utilidad va a ser eh, una que nos permita obtener cuál es el precio del producto eh, más barato. Así después podemos ir imprimiendo solo los que cumplen con esa condición. Y otra función interesante que podemos hacer es la que nos permite obtener el precio promedio de productos. ¿sí? Así que vamos a ver eh, cómo desarrollamos estas tres nuevas funciones. Las otras tres venían del ejercicio anterior. Bueno, vamos a empezar... Con la función que nos, nos encuentra el precio más barato, aquí estamos. Esta función recibe el array de productos, el largo del mismo. En cheaper price ponemos un valor que no se pueda dar, en este caso menos 1. ¿Para qué? Porque nos pueden llamar a esta función. Y no existir ningún producto activo en nuestro array de productos. ¿sí? Entonces, para matar dos pájaros de un tiro, vamos a comenzar poniendo un menos uno aquí. Vamos a recorrer el array de productos y vamos a preguntar si ese producto en el cual estamos parados ahora, está o no está activo. Cuando se dé esta condición, aunque sea una vez, vamos a establecer que ese producto, sea cual sea, o sea el primero que aparece activo, es el precio más bajo. ¿sí? En el caso de no darse esa condición, fíjense, quedaría en menos uno, o sea si todo el array estuviese con productos inactivos, esto saldría con el valor que cargamos nosotros aquí. Entonces si es menos uno, retornamos menos 1. y eso indica que no tenemos ningún producto activo, entonces no podemos establecer un precio, el precio más barato. Si no se dio esa condición, muy simple, lo que vamos a hacer es recorrer todo el array y vamos a preguntar si alguno de los precios que encontramos ¿sí? es más chico que el que nosotros tenemos cargado como precio, como precio más bajo. Obviamente no solo preguntamos si es más chico, sino si esa posición tiene un producto que tiene un estatus igual a 1. ¿sí? Porque de nada serviría comparar, encontrar el precio más chico de un artículo que está dado de baja. Y en ese caso dejamos cargado aquí en Cheaper Price el precio más chico. Hacemos el return y ya logramos una función que nos devuelve el precio más chico. Otra función que era interesante desarrollar por el enunciado del ejercicio era la que nos permitía calcular el precio promedio. Al igual que en la del precio más chico necesitamos poder detectar que por lo menos exista un precio ¿sí? dentro de la lista como activo. Entonces hacemos algo muy, muy parecido. Decimos que el precio total de nuestro array es cero. Y que nuestra cantidad de productos activos es cero. Porque fíjense que nosotros conocemos cuánto mide el array de largo. ¿sí? Porque nos lo pasan como parámetro. Pero no tenemos ni idea cuántos productos activos hay en el array. Entonces debemos calcularlo. Para ello vamos a utilizar esta función que por un lado recorre todo el array y va consultando si cada, uno, si cada uno de los productos es o no es activo. En el caso de ser un producto activo, lo que hacemos es, en precio total, ¿sí? vamos a incorporar lo que precio total tiene más el valor de ese producto activo. Y por otro lado vamos a ir incrementando en uno el contador de productos activos. ¿sí? En el caso de no haber encontrado ningún producto activo, retornamos menos uno. Caso contrario, lo que retornamos es el precio total dividido la cantidad de productos activos. ¿sí? Ese sería el precio promedio de los, de los productos activos. Y por último, teníamos una función más que habíamos agregado, que era la función que nos permitía ordenar por descripción. ¿Okay? ¿De qué se trata esto de ordenar por descripción? Bueno, la mecánica ya la conocen. Vamos a utilizar un ordenamiento por burbujeo. Para eso están los dos for como vimos ya en unos cuantos ejercicios, vamos a, a utilizar esta artimaña de en el caso de que el estado sea, sea cero. Eso quiere decir que, que el producto no, no está activo. Vamos a hacer un continuar. O sea, vamos a volver a... o sea Es como que volveríamos al for, no seguiríamos ejecutando lo que viene de aquí en más. Y hacemos lo mismo, tanto para i como para j. sí O sea, aquí lo que analizamos es la posición i. Aquí lo que analizamos es la posición i y, y aquí analizamos la posición j. Miren, acabamos de detectar un error. Bien, ¿sí? Así que ahí estaríamos analizando la posición j. ¿Qué vamos a preguntar? Bueno, vamos a preguntar como primera instancia si comparando, si la comparación de estos dos productos es mayor a cero. ¿Sí? Eso quiere decir que este producto es más grande que este. En el caso de que se dé, en el caso de que se dé esa comparación bueno, nosotros hacemos el swap. ¿Pero qué puede pasar? Se puede dar la situación donde esos productos son iguales. ¿sí? Entonces, esto sería igual a cero. En ese caso, vamos a preguntar por cantidad. Vamos a preguntar si esta cantidad es más grande que esta. ¿sí? Porque era un doble ordenamiento. A pesar de que la función... Quedó con el nombre de ordenar por descripción. Recordemos que ordenaba por descripción, pero ante un caso de igualdad, ordenaba por cantidad. Bien. Fantástico. Tenemos nuestras tres funciones. Vamos a guardar. Y vamos a ir al main. Vamos a hacer un repaso muy rápido porque no es tanta la funcionalidad que hemos agregado. Así que nos vamos a concentrar en el punto de listar, ¿sí? que fue un punto agregado, y el de informar. Bien. Bien. Como pueden ver, el alta continúa igual, la baja continúa igual, la modificación continúa igual. Y aquí tenemos el listar que venía del ejercicio anterior que continúa igual. Lo que nosotros hemos agregado es un ordenar. ¿sí? O sea, el ordenar lo que hacía era ordenaba el array por descripción. Exactamente en el ejercicio... Eh, nos habían pedido que ordenemos y mostremos, o sea que tranquilamente nosotros podríamos ordenar por descripción antes de listar. ¿sí? Entonces en ese caso estaríamos cumpliendo con lo que el ejercicio nos pedía, que era esto de listar ordenados. Entonces podemos establecer el orden y luego listar. Okay. En ese caso no tendría mucho sentido hacer esto que estamos haciendo aquí, así que el caso 5 para nosotros desaparecería. En el caso 6, eh, vamos a informar los productos más baratos. Para poder hacer eso, necesitamos primero obtener cuál es el valor del producto más barato y lo guardamos en price aux. Si es distinto a menos 1, ¿sí? porque si es igual a menos 1 podemos, estamos en condiciones de afirmar que no hay productos. Si es distinto a menos 1, vamos a recorrer el array ¿sí? y verificamos. Antes de imprimir el producto, que el estatus esté en 1 y que el precio corresponda al precio más barato. Entonces así podríamos imprimir la cantidad que sea necesaria de productos que cumplan con la condición de tener el mismo valor que el más barato. Y por, por último nos quedaba esto del, del precio precio promedio, los aquellos productos que estaban por encima del precio promedio entonces es muy similar a lo anterior vamos a pedir el precio promedio para conocerlo y después al momento de imprimir vamos a verificar aquellos productos que el precio ¿sí? esté por sobre el promedio y obviamente que el estatus esté en 1. Así nos aseguramos que son productos activos. Y bueno, aquí hacemos un print al igual que aquí. Eso ya a esta altura del curso lo tenemos más que claro. Así que no, no vamos a perder demasiado tiempo en eso. Lo que puedo hacer es eliminar, como terminamos sacando un caso. Podemos dejar esto un poquitito más ordenado. Y, elimin y acomodamos nuestro, nuestro menú. ¿sí? Porque lo que desapareció fue este ordenar. Y se transformó directamente el listar, que ya es un listar ordenado. Bien. Así que el caso 6 pasó a ser este y entonces cuando nos ingrese en el caso 7, que va a ser el caso de salir, nos vamos. Bien, ponemos un 7, así ya ahora es consistente con con lo que nos pedía nos pedía el ejercicio. Vamos a guardar, veamos si no, no pasó nada raro mientras que editamos el código. No pasó nada, ya lo logramos compilar. Y ahora vamos a ejecutarlo y vamos a probar alguna de las características. Vamos a dar de alta. Ingrese el código, 1. Ingrese la descripción. Vamos a poner 3A. Ingrese la cantidad, 1, 2, 3. Ingrese el valor, 12. Bien. Vamos a ingresar un producto que esté por debajo de este valor. Entonces, cuando nos diga ingresar el código, vamos a ingresar el código 2, vamos a hacer que el producto se llame triple B, que valga 12, ¿sí? Va a estar por debajo, que valga, disculpen, que haya en stock 123 y que esté por debajo del precio anterior, vamos a ponerle 1. Entonces, primero, al listar, ahora no nos va a quedar otra que ver listas ordenadas, ¿sí? Ahora vamos a ingresar otro producto que se llame igual, con otro código y que difiera en la cantidad que es el otro criterio que se va a tener en cuenta a la hora de ordenar vamos a ingresar como precio un 12 ok entonces esto va a diferir a la hora de listar podemos ver que primero se ordenó de manera descendente alfabéticamente y de manera ascendente según la cantidad que hay en stock Bien, vamos a modificar algunos de los productos. Por ejemplo, al 2, vamos a cargarle otra descripción. Vamos a cargarle otra cantidad y otro valor. Bien, y ahora vamos a poder informar cuáles son los productos baratos, si los hubiera. Fíjense que los dos más baratos son el B y el A. Y podemos ver qué productos están por encima del promedio. ¿sí? En ese caso, vamos a pulsar 6 y nos va a indicar que el único producto que está por encima del promedio es el producto triple Z. Porque vale 133. Bien, hasta aquí son las cosas que agregamos. El alta, la baja, la modificación. Eh, ya lo habíamos visto. Así que esto fue todo. Vamos a probar el salir. Esto fue el repaso del ejercicio de la clase número 12. Chau, chau.